Entonces ya, el rendición de cuenta, alcalde, en breves instantes usted estará dando la rendición de cuenta, eh, lamentablemente, verdad, una sala capitular que en los actuales momentos eh, se encuentra en la palestra pública debido a un escándalo sobre el regidor Miguel Ángel Díaz Alejos, eh, Miguelín, donde se habla de soborno para aprobar eh, una construcción de una bomba de gasolina aquí en San Francisco, y esta fecha recae sobre ese escándalo. Bueno, nosotros estaremos dando nuestra rendición de cuenta que marca desde el primero de julio del 18 al 30 de junio de este año 19. En la población va a ver todo lo que nosotros como ejecución presupuestaria eh, hemos estado haciendo y es lo que nos dicta la Constitución, hacer un trabajo solemne desde ese importante escenario, por lo que lo demás serán eh, cosas que estarán siendo discutidas en otros escenarios. La, la, la población necesita, ¿verdad?, una explicación, alcalde, porque una vez más, otro regidor de, de, de, de esa sala capitular envuelto en un escándalo, y, y una vez más, sobre ese chantaje, soborno. Lo importante de todo esto es lo que pueda estar ocurriendo en... Lo que ya la Fiscalía ha puesto en el camino y nosotros vamos a esperar que todo se esclarezca y que las instituciones del Estado se sigan saneando eh, y que nosotros seamos servidores, eh, pulcros, honestos, eh, como lo quiere la patria, como lo señaron los restauradores, los independentistas, por lo que vamos a darle el escenario eh, pues a las autoridades competentes para no dañar la presunción y los debidos procesos. Muchísimas gracias al alcalde Alex Díaz, desde el Parque Olegario Tenares, ya en breves minutos estaremos con